We have terapia Therapy, uh. No me adapté ni entendí las reglas Yo solo sé que si lo rompes lo arreglas Dicen eres joven, con salud no te alegras Felicidad te confía, yo tengo que estar alerta Detrás de cada palabra mía hay sangre Si escribo para mí me da igual que vengan a juzgarme somos iguales, yo vacío el cargador, sobre estas instrumentales mis muertos son protección Vivo en un paraíso y me obligo a ser feliz, para olvidarme del infierno que tengo dentro de mí Me habla su guardián queriéndome dar consejos, pero soy un hombre libre, me digo frente al espejo Todos tenemos problemas, de los míos yo no huyo y te aconsejo solo Pero tú encárate a los tuyos, nos vamos haciendo viejos, no te preocupes De ti depende que el mañana te sacuda o te la chupe abuela mientras quizás Recuerdo a Ladri con la bici de brisa Recuerdo a mi tía nunca perder la sonrisa Pero todo eso no existe, ya no queda ni cenizas Salía de casa pa' bamba y no eran pazapas Entre el mono y el zarpazo perdía las bazas Nocturna la franja, en guerra como gaza Dejo rota mi chota por coca, no boca, Hijo puta, maldigo el momento decisivo Que me parte a premolares e incisivos por un tiro No me corto ni un cacho, no oculto mis puntos flacos Pa' que se peguen los buenos y aguanten mi raza. Step back. Si buscas comodidad y una vida de película, este no es tu lugar. Yo escribo para el que sufre, al que le huele tu azufre, pa' ayudar que le eche polla y contra la ruina que luche. Vengo del infierno para daros la bendición. Os paso del llanto al. Que como hace la religión Mira mis muñecas, no me hables de rendición A estas alturas has de este sobra ya, ¿cuál es mi perdición? Parto en dos el cárter, la palanca y transmisión Voy al 50 y gripo tráqueas como pipa en combustión Los Joris no dan crédito, piden pa' subidón. Si escupo hagan agujas, pero esto no es barbasol Cambio el tono del fono, no puedo con la ruta como tres vidas, indícame la salida o me haré el butrón mental y ready pa' otra caída, pero haré lo que sea para estar bien y una vez esté al cien para la familia también, fuck fame, la justicia en nuestras manos, en nuestras manos, fuck fame, pero haré lo que sea para estar bien y una vez esté al cien, fuck fame, fuck fame, Justicia en nuestras manos, no creemos en tu lane. Fuck fame, -s -s M A S H E K F F F s Fuck